aquí al Parlamento Foral a concentrarnos para denunciar la inexplicable, el inexplicable cierre de la Asociación Navarra Sin Fronteras comunicado por la dirección la semana pasada de manera sorpresiva. Eh, alegan eh, eh, pérdidas económicas eh, multimillonarias durante los últimos eh, dos años y previsión de pérdidas durante este año también. Entendemos que esta situación es derivada de la política de privatizaciones que ha llevado a cabo el Gobierno Navarra históricamente, servicios públicos esenciales que nunca deberían haber estado en manos privadas y que en este caso pues así lo están y eh, pues con las consecuencias que todo ello eh, pueda acarrear. Lucia